Empezamos a despedirnos de una manera inconsciente de los lugares donde fuimos. Nos miramos con esa mirada cómplice de no saber qué va a pasar dentro de unos minutos. Dejamos que las lágrimas caigan y pienso, ojalá pudiese verte con ojos de alguien que nunca te vio. Muchas veces uno se pone a pensar cómo me gustaría borrar las imágenes que veo para volverlas a ver y que fuese como la primera vez, ¿no? Y venir a este lugar es como si fuese la última vez que vamos a venir a este lugar. Entonces... Compite con la primera vez porque es la última vez que lo vamos a visitar antes de irnos. Nico está hecho un... <risa> Y hoy tenemos un escenario un poquito particular. ¿Por qué? Porque estamos en la Ruta Nacional Número 3. Salimos a la ruta por distintos motivos. El principal es que nada, queremos salir y probar la camioneta. La última vez que salimos a la ruta fue en otoño. Acaba de quedar el video. Y ni siquiera hicimos noche, vinimos a pasar la tarde, así que esta es nuestra primera salida oficial. No sabemos todavía cuántos kilómetros vamos a hacer, lo vamos a dejar por acá. Y al final del video les vamos a terminar de confirmar cuánto hicimos. Vamos a ir a uno de los lugares que más nos gustan de la isla, así que esperamos poder compartirlo con ustedes. Y estamos muy nerviosos. Muy, muy nerviosos. nerviosos. Estamos tan nerviosos que ya me tuve que sacar el suéter porque... Estoy transpirando todo de del río Nico, está tieso, está tieso, está así No, para poco Ustedes lo vieron en las tomas Estoy controlando todo porque bueno, es la primera vez que salimos a la ruta Es la primera vez que ponemos Quinta después de mucho tiempo Estoy controlando los ruidos Estoy cago de calor, tenemos que arreglar la calefacción No se le puede bajar la perilla de la temperatura En términos generales no molesta porque pues vivimos en Ushuaia pero días como hoy, que estamos como más calentitos, que estamos un poquito más nerviosos, se te transpira la raja bastante. Dejamos atrás la ruta número 3 y nos metimos en la ruta complementaria J sin palabras Es como un montón. de Es, es un montón, si bien no sí. es la salida definitiva. Es un lugar al que queríamos venir hace un montón y lo podemos tachar de los pendientes que teníamos para mostrarles antes de salir fuera de Tierra del Fuego Hace aproximadamente 60 kilómetros que salimos de la ciudad de Ushuaia y hace 20 kilómetros estamos haciendo ripio. Para nosotros es un montón. Yo sé que ustedes deben decir 60 kilómetros, pero entiéndanlo que para nosotros. Siempre frenamos porque Nico vio que hay una pequeña pérdida de gasoil Es muy chistoso porque estamos muy nerviosos y Nico ve algo y yo toco lo mismo que Nico No entiendo nada, pero bueno, él toca a ver qué onda la calefacción y yo toco la calefacción a mi lado Él toca la puerta y yo toco la puerta No entiendo nada, pero no acompaña el sentimiento y está desbloqueando un nuevo logro todos oh, estamos desbloqueando un no, nuevo logro no. esto es un montón esto es una bolsa mira dónde estamos qué nivel es ¿eh? se siente como si hubiesen manejado 28 horas si sí, descubrí dos cosas una me tengo que poner algo en la parte de la espalda baja porque me hace como un poquito de incomodidad dos ¡Qué hermoso que es andar en la tráfico. Eh. Estamos en Bahía Brown, lo que se ve muy allá detrás es Puerto Williams Para que se allá donde estamos, vamos a poner un mapita ahora acá La camioneta está andando bastante bien Es un montón, eh. es un montón de información que tenemos que procesar. Todavía nos quedan unos kilómetros, así que vamos a seguir caminando Vamos No puedo creer que estemos donde estamos, todavía no llegamos a la parte final, pero vamos a bajar a hacer unas tomitas de dron y a mostrarles este lugar que es increíble y no por nada es nuestro lugar favorito en la isla. Voy a llorar, <risa> dentro de muy poco. Es un montón, gente, realmente no se dan cuenta, <risa> ustedes desde ahí tal vez, la emoción que tenemos y todo, todo, todo el tiempo que pasamos para animarnos a hacer esto. Me puse el suéter. Eh, que estemos acá nosotros y que la camioneta está acá Sí, ya que hicimos esa parada técnica para ver el paisaje, vamos hasta nuestro destino final. Uf. No sé cuántas veces lo dijimos en el video, pero. Es un montón, es gente, un montón. lo siento. Este es, es un montón. video un montón. <risas> es un montón. Es un montón. Esto es una bocha. Es un montón. Allá está Estancia Harvardon. Si todo lo permite, mañana vamos a ir para aquel lado.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 cuando andante. Imagínense cuando falten una semana, cuando falten los últimos días. No sé qué será de nosotros el día que salgamos, lloraremos hasta el Paso Garibaldi, lloraremos hasta el estrecho de Magallanes, no lo sabemos. Muchas veces ustedes ven los paisajes y, y todas las cosas que nosotros les compartimos por acá y lo disfrutan y todo. Y nosotros realmente amamos este lugar, realmente disfrutamos de verlo, es vivir, crecer en este lugar, es un privilegio. Y, y verlo ahora y saber que tal vez es la última vez que vamos a pasar por acá por quién sabe cuánto tiempo es fuerte. Que si bien era algo que sabíamos que iba a pasar, es tan hermoso gente, es tan hermoso este lugar, que es tan difícil despedirse. De que Nico tocaba algo, yo también lo tocaba. atrás, ¿eh? mi Encontramos el lugar donde vamos a pasar la noche, donde vamos a bajar y vamos a hacer esta despedida del lugar favorito de la isla. Esto es increíble. Miren. Resulta que a esta puerta de atrás, muy importante para sus camionetas, le falta un burlete. El burlete que hace que no entre el polvo. Entonces, miren ahí, toda esa tierra que entró es porque le falta este burlete. Solo voy a decir que por más polvo que haya, esto es increíble. Ya conseguimos el lugar, ya dejamos la camioneta estacionada, pero antes de acomodar todo decidimos ir a ver el atardecer porque los atardeceres que se ven desde acá son una de las razones por qué este lugar es nuestro lugar favorito en la isla. Vamos. Que desde acá se puede ver la boca oriental del canal Beagle Se ven las islas Picton, Lennox y Nueva Que son las del conflicto del tratado de límites con Chile Que es la isla que está del otro lado Y tenemos como la salida del Atlántico Esto es zarpadísimo gente, realmente es zarpadísimo Ya estamos de nuevo en la camioneta Está toda abierta porque la idea es sacarle un poco la Guerra que le entró hoy que parece el desierto de Sahara No fui nunca pero debe ser bastante similar Como les dijo Sofi hoy vinimos hasta acá Por varias razones podría decirse La primera es Probar la camioneta. De momento se comportó bastante bien. Tenemos que ver qué onda eso del gasoil que estaba perdiendo. Son unas mangueritas, me parece que la bomba inyectora. Otra de las razones es para despedir, como dijimos hoy temprano, este hermoso lugar. Así que estamos tratando de disfrutar de todo lo que vemos, así, guardarlo lo más que se pueda. Y otra de las razones se la vamos a contar más tarde. ¿Había tierrita o qué? Un montón. Mucha tierra. Adelante. Hola, Ruki. Bueno, pues se voló un poco con el viento. Nadie te lo va a robar, chancho acalado. ¿Eh? Ahí está, esa es la tierra. Yo se lo pongo. Últimas horas de luz. Cada vez se pone más increíble. Ya se limpió un montón. Estamos todos contentos. Haciendo un poco de... Y ya se viene la tercera razón por la que vinimos acá el día de hoy. Bueno, lo siento Rufina, te robaron el colchón En este nuevo episodio de Master Chill Vamos a cocinar unos fideos de zucchini y zanahoria con salsa A ver, para ¿vale? los que dicen que cocinar adentro de este espacio tan reducido es difícil Vamos a ver cómo queda esto Tan hermosa ¿Cómo durmió la noche de su cumpleaños? Re bien doy fe que nos levantamos tipo ocho y media, nueve Pero nos quedamos haciendo fiaca hasta ahora Que son las 10 menos diez Somos muy de ser fiaca Nos levantamos temprano pero no nos gusta quedarnos en la cama No siempre igual, solo en ocasiones especiales Bueno, sí Bueno, y no basta Nico se fue a limpiar lo que usamos a hacer para cocinar Así que yo me puse a hacer el desayuno acá nos dividimos las tareas así que vamos a desayunar súper rico y vamos a ver qué nos espera el día de hoy si vamos a ir a Estancias Harberton si vamos a pegar la vuelta a casa o qué va a pasar tenemos muchas muchas muchas ganas de ir a esta Estancias Harberton así que crucemos los dedos y esperemos poder ir Estamos en la cocina de Master Chill con un desayuno increíble. Miren este café. Ustedes lo vieron. Yo hice todo el café y él se saca los créditos. Hasta en el día de mi cumpleaños se saca los créditos. ¿Cómo te parece? Yo solamente estaba haciendo la intro. Ahora sí nos despedimos de este hermoso lugar después de haber pasado una noche increíble donde estábamos solamente nosotros. Y llegó el momento de decir adiós. Recién vimos como 7 u 8 cóndores volando en lo alto. Fue una linda despedida. Así que vamos a estar Alberto Harvard. Podría decir mucha gusta este del lugar que. a bordo de la madaleica ahora sí estancia Harberton para allá vamos se supone que íbamos a ir a Harberton pero Harberton ahora a las 2 de la tarde vamos a ver qué hacemos ahora comemos algo por acá cerca, tal vez o nos quedamos como por acá esperando una hora y media, puede ser mucho, puede ser poco es relativo, pero vale la pena Encontramos el lugar donde vamos a pasar el rato hasta que abra la estancia y vamos a almorzar Nos sacamos pilcha Esto va a pasar muy pocas veces en Ushuaia Hace como, no sé, pero... 20 grados Fácil. Bueno, eso es con la temperatura de dentro de la casa, ¿no? Pero ponele que menos 3, 4 grados, 18 afuera, no está nada mal, ¿eh? Este es el momento en el que ustedes se dan cuenta que somos demasiado blancos porque acá no tomamos sol claramente porque nos ponemos en sol y el sol refleja en nosotros. Somos como grandes pantallas solares para que otros se broncen. Ah, bueno. Son la 1.50 aproximadamente, así que ahora con la panza llena vamos a ir despacito apuntando para Halberton hacia las 2. bien, a ver, entramos. Hace rato que estamos dentro de la propiedad de la estancia pero ahora estamos literal ingresando al casco de la estancia. Esto es un montón gente, no sabe la cantidad de fibras internas que mueve así que les vamos a mostrar este lugar es precioso acabamos de ingresar ya a la estancia dejamos la camioneta la estancia tiene una entrada el costo de la entrada es de 2.500 pesos por persona que incluye esta entrada incluye además de el ingreso a la estancia, la visita del casco histórico que es lo que vamos a visitar ahora en un ratito y también una visita guiada por el museo de Akatuyum que es un museo de huesos de aves y mamíferos marinos súper interesante, así que nos vamos a quedar acá un rato, les vamos a mostrar bien cómo es este lugar. Esto es Usuaya, ¿no? Como se nota que hace un rato estábamos desabriados y ahora sacamos la campera. de La visita guiada, es un poco larga para el plan que teníamos el día de hoy pedimos un permiso especial para poder pasar un poquito, mostrarles el casco principal de la instancia que es precioso, se han hecho muchos trabajos en los últimos años en este lugar, así que se los queremos compartir a ustedes, y le vamos a contar también un poquito de qué se trata este lugar en el que estamos Estamos con Abby, Hola. de Estancia Harvard en ¿Sí? este punto. Este, sí. acá. Contanos por favor un poquito del nuevo programa, del movimiento que tienen que está increíble para compartir con la gente que está del otro lado. Lo que queremos hacer es un poco salir de lo masivo, esto un poco que se nos escapó de la mano. que pues, a agradecer, agradecer. Mucha Gracias gente. Muchísimos. Queremos volver a, a lo que era algo más familiar. Toda la fuerza los programas con alojamiento incluido. Tienen un par de casitas nuevas, me dijiste hoy, ahora las vamos a mostrar, están preciosas. Sí, una, de, una es una casa antigua, la casa de ovejeros, la casa de Nail, que son dos habitaciones triples y después tenemos eh, dos juegos de casitas que son mellizas pegaditas, eh, dos que son para cuatro personas y dos para dos personas. Está, noten porque realmente vale la pena visitar este lugar. A partir de desde ya se puede visitar durante todo el verano. Sí. Perfecto, sí. Y bueno, y la idea es incorporar... Estamos, eh, sí, gente, estamos en el medio de la, la huerta. La no parte de la si huerta... Ver, que está increíble, la huerta está más grande que nunca. ¿Qué es eso, Avi, por favor? Esto, eh, prueba, prueba nueva. A mí me gusta probar cosas nuevas. Mucho de lo que tenemos acá son cosas completamente novedosas para Tierra del Fuego, que no sabemos si andan o no. Este es el rábano sandía. Eh, no sé bien exactamente porque es la primera vez, pero bueno, se supone que es una... Pelota como un rábano, pero adentro rosa, fucsia. Increíble. ¿Cuándo eh. debería salir más o menos? Y según el paquetito, son 65 días desde de, de sembrado, así bueno, que veremos. Pero este clima. Días más, frío... más o menos te un mensajito ver cómo salieron. <risa> con este clima capaz que sea más. Increíble. de la estancia Harvardon la primera estancia de tierra del pueblo en la costa del canal Beagle se fundó en la década de 1880 los edificios que tenemos acá son edificios originales de la época construidos y mantenidos para que sigan en pie el día de hoy acá el galpón de esquila en este lugar era donde se trabajaba con las ovejas de hoy porque como dijimos hace un ratito el tour tarda un poco más no incluyen estos tiempos pero le vamos a dejar de todas formas unas fotos por este lugar pasaron miles y miles de ovejas miles y miles de kilos de lana que luego fueron convertidos en suéteres y en cosas en otros lugares del mundo tenemos detrás la casa del bote y carpintería es otra zona muy bella de la gracia, y al fondo se encuentra la casa principal a la cual no vamos a ir el día de hoy porque como los ya no están yendo tanto para aquel lado no queremos molestar a la gente que vive esa de ahí es la casa de hospedaje y esas de allá son las nuevas imagínense, se despiertan, da la energía boom, el fin del mundo la familia que atiende este lugar es descendiente de Thomas Richie que fue el fundador de la estancia como hasta quinta y sexta generación de El primer asentamiento de la isla, está de, la isla es. de esta forma es sobre la costa que, que estén acá todavía trabajándolo es extremadamente remarcable qué pasa el amor y me senté atrás a preparar el mate y me di cuenta que nos olvidamos algo y lo vinimos a buscar porque todavía estábamos cerca y porque igual lo hubiésemos venido a buscar Los platitos acá? de Rufina ¡Qué amor! Recién salimos de estancia a Harberton, se largó la lluvia con todo, así que de a poco vamos a empezar a volver a casa mientras tanto vamos a disfrutar de este último tramo que vamos a hacer. I'm gonna get a Parada obligatoria, no nos podíamos ir de este lugar. Sin parar acá, en el río La Cifasa, nuestra vista favorita ultra top secret. Les vamos a mostrar este lugar desde Tomas Aéreas, así que ¡vamos! Gracias amada Leica por traernos hasta este lugar tan increíble que tanto significa para nosotros. No por nada, es nuestro lugar favorito, Bahía Cambaceres es mi lugar dentro de Ushuaia. Lo considero así, así que chau Bahía Cambaceres. Chau Estancia Harburton, lloré un montón, no quiero volver a llorar ahora. Esto es hermoso, esto realmente es hermoso y va a quedar para siempre en nuestros corazones. Ahora sí, vamos a mostrarles lo que queda del camino hasta la vuelta en Ushuaia y volvemos a hablarles ahí. fuera De casa, y si llegaron hasta acá, muchísimas gracias por acompañarnos a esta aventura que fue para nosotros el inicio de mucho y el fin también de un montón. Fue una locura, realmente fue una locura pensar que ayer se nos ocurrió hacer esto y salió todo excelentemente bien, que la camioneta anduvo súper bien, Leica nos llevó. Nos trajo y eso es un montón, realmente es un montón Buena primera salida, buena despedida Así que buen cumpleaños, se podría decir, no hey, me gusta decir esto Pero no me puedo quejar, así que gracias por acompañarnos No se olviden de suscribirse, poner me gusta, comentar, compartir Que eso nos ayuda a crecer un montón como canal Seguirnos en Instagram que es donde más contenido subimos y más constante también y no se olviden que abajo quedan todos los links de afiliados Los links para que puedan donar si quieren un litro de gasoil Para que Leica siga saliendo Y nos vemos el próximo domingo en un nuevo video en este mismo canal